Constitución Política de la República de Nicaragua. Título 7. Educación y Cultura. Capítulo único. Artículo 123. Los centros privados dedicados a la enseñanza pueden funcionar en todos los niveles, sujetos a los preceptos establecidos en la presente Constitución.